Bueno, un placer recibirte. ¿Qué hit metiste? Impresionante. Sí, la verdad que sí. Es impresionante todo, ¿no? Lo que está pasando. Contanos un poquito la historia. ¿Cómo, ¿Dónde se te ocurrió la idea? ¿Cómo, ¿Cómo es que se te dio por escribir esta letra? Sí, por ahí... Eh, para, para mí hay dos momentos que son fundamentales, que son la pérdida de Diego, la pérdida física y, y, y bueno, y el triunfo en la Copa América, donde recuperamos la sonrisa y... Y un día estaba en casa y dije, bueno, tengo que, que escribir una canción para, para acompañar a los muchachos de la tribuna. Y, y bueno, y ahí fue que empezó a salir. Así como si nada. Me da claro. risa, no, bueno, estaba en casa y bueno, había que alentar a los muchachos en la tribuna. Cada vez si se me ocurría me, me algo Me bueno. pintó a hacer la canción del Mundial, nada más. ¿Eh? Me pintó hacer es un que clip. fue así, me encantaría decirle que un día vino un ángel y me dijo, no, pero la verdad que estaba así y dije, bueno... Hamos una canción para cantar con los chicos, acá cuando nos juntamos con un asado y bueno, después Pero, se me fue un poco de las manos. ¿Cómo se empezó a, a viralizar la canción? ¿La cantaste con tus amigos? ¿La subieron a las redes y ahí? O ¿Cómo fue? Yo en redes me contacto con Matías pelicioni un periodista de TIC, TIC claro. que pide que hagamos una canción para recordar una cosa que había pasado en Brasil, el partido suspendido. Y yo le mandé la letra de esta canción y dije, mira, yo escribí esta canción... Pero si querés te la regalo, como diciéndole, es para vos, o sea, canta la voz. Y él me agregó, me agregó, me pasó WhatsApp y me dijo que quería hacer un móvil conmigo, eh, que quería que yo la cante. Y fui a hacer el móvil y la canté. A partir de ahí empieza todo, ¿no? Yeah. Ya ese día se viralizó bastante. Eh, y después en cada fecha de Argentina pasaba que volvía a aparecer en las redes y... Y bueno, después, sí, en Wembley la cantaron los jugadores y a partir de ahí ya fue parable. Ahora, ¿qué surgió primero? La letra, viste que los, los que, como vos, que escriben, que tienen esa virtuosidad, dicen, no, a veces primero escribo la letra y después le pongo música. En el caso tuyo, ¿fue así o ya tenías la, la, digo, el tema de la mosca en tu cabeza y dijiste, a este ritmo eh, le voy a poner letra? A mí me pasaba que, que quería... Eh, tenía sentimientos, ¿no? Que quería como contar Y, y no sabía bien si escribir un texto o okay, qué Y después me decidí por una canción Y cuando dije, bueno, va a ser una canción de cancha Pensé en ese ritmo porque Soy hincha de raza Y, y nosotros tenemos una canción muy representativa Con ese ritmo claro claro claro Y le metiste hasta los héroes de Malvinas La verdad que te armaste un temor Ahí, ahí hay un golpe claro, bajo Ahí hay un golpe bajo este, ah, Fuiste pues a lo seguro seguros yo creo que, que, que no es tanto un golpe bajo, ¿no? sino que, eh, por el contrario, eh, habla de, de un sentir popular, ¿no? Que creo que en Argentina eh, los héroes y las heroínas de Malvinas son eh, siempre parte importante de nuestra historia y, y están en el corazón del pueblo, pero no muchas veces son reconocidos por quienes deberían, ¿no? Así sí, claro. que, que quería con esa canción como darles una visibilidad. Ahora, te voy a decir algo, Gonzalo. y Le pegaste en todo, o sea, porque evidentemente sos futbolero, Ay, hay un trasfondo bien futbolero. Esto no lo pudo haber escrito alguien que no es futbolero, está clarísimo. Eh, pero le pegaste en todo, porque la final es que cuántas veces la lloré, viste, a todos nos, los que nos gusta el fútbol y somos medio apasionados. Con cada pedacito de tu canción nos tocas, ahí un poquito del sentimiento. Somos maradonianos. Y lo metiste a Maradona, la metiste a Doña Tota, a Don Diego, a metiste a, los Mal, a Malvina, metiste a Messi, metiste las finales que perdimos. Todo, la verdad. La este, posibilidad de ganar la tercera. La tercera, o sea, nada, no tiene desperdicio, te digo. ¿eh? Sí, la verdad es que, que bueno, vuelvo a decirlo, eh, como que todo em, empezó en, en lo que yo sentía, ¿no? Eh, y bueno, sí, soy una persona que vivo pensando en el fútbol, que vivo hablando de fútbol con todo el mundo eh, y bueno, a partir de ahí es que empieza como toda la construcción de, del primer esquema de la canción. Claro, ¿Cuántos años tenés? Eh, ¿Cuántos años tenés? 30. Pero, 30 años. O sea que estoy, estoy pensando en aquella consagración de Racing, ¿cuánto tenías? Eras muy chiquito. 2000... En el, ¿En cuál de todas? ¿no? 2001 tenía... De 2001, la más, la más me parece. Después ya se les hizo un poco más de costumbre. <risa> este, por suerte para ustedes los en Racing Te canchereó ahí un sí, poquito. Sí, sí, me, me canchereó. Y tiene razón, tiene razón. Pero no, yo pensaba Pero, claramente la del 2001, ¿no? No, lejos, lejos de cancherear, lejos de cancherear. No, no sé, Pero si tenía nueve, fue la, la primera vez que... Que bueno, que también ese campeonato fue la primera vez que lloré por fútbol y ya me di cuenta que que eso no había vuelta atrás, ¿no? Claro, claro. Pero, eh, y ahora, me acuerdo en el 2014, que es también la canción popular a Brasil, Decime qué se siente, pero yo no me acuerdo haber visto videos, por ejemplo, del plantel, de, de los jugadores cantando la canción como si sí pasa con la tuya. ¿Qué, ¿Qué te genera verlo a Messi cantando la canción que vos escribiste? Mira, a mí trato de vivirlo como uno más, ¿no? De, de no sobrevalorarme a mí, y ponderarme a mí, porque lo importante es lo que hacen los jugadores dentro de la cancha. Después me alegra mucho haber aportado algo a, a la tribuna, a los jugadores de, de esta campaña, ¿no? de esta generación, que nos están regalando tantas alegrías. Pero bueno, cambio todo porque ganemos el domingo, ¿no? Eh, Estamos todos como locos. Tengo un problema en desaparecer, pero que ganemos el domingo. ¿Y, y tuviste algún contacto con alguien ahí del, del entorno de la selección? O no sé, también, por ejemplo, con, con La Mosca, que hicieron luego la versión musical, digamos. Sí, con La Mosca sí, con Ajá. de La Selección no. te va a ganar unos mangos con La Mosca o no? Porque los tipos la, la, la, la, la, la pegaron también, ¿eh? Todos lados. Me, me, dieron, me dieron la coautoría por ser el autor de la letra y, y sí, la verdad que está, está sonando por todos lados. La verdad es que también en cuanto a lo monetario no es algo que me quita el sueño, no lo hice por eso claro. eh, y no y no corro tras eso, yo claro. corro tras que Argentina gane el domingo y, y después con lo que venga pensaré de qué manera lo puedo poner para ayudar a los demás, ¿no? Bien, como hincha de Racing, la, ahora la academia, la, la guardia imperial va a sacar chapa con vos, ¿no? Le va a pelear a San Lorenzo, porque muchos dicen que la de San Lorenzo uh -huh. es como la más creativa a la hora de las canciones. Que es mentira, además, es la de Racing la más creativa. <risa> no, no, cada uno tiene sus armas, todas las hinchadas tienen su canción insignia en que son creativas. Eh, lo decimos acá bueno, nosotros porque tenemos Sebastián, otras cosas. Sebastián, que es parte del equipo, de hincha fanático de San Lorenzo. Este, así que por Mira, eso a mi esposa de San momento. Lorenzo de la familia de ella así que lo, lo están quiero todo mucho, el día cantando ¿no? en tu casa entonces eh, tienen, tienen ahí de hecho en el primer video voy con mi cuñado mi cuñado llevó una campera de San Lorenzo Ajá. y ya me asociaban a San Lorenzo y tuve que salir a desmentir claro <risa> claro claro, claro. No, no, por favor soy de la Guardia Imperial soy de Racing eh, Fernando y te ha pasado algo así loco algo raro con esto no sé algo que algún contacto sí. algo contanos a ver Muchas cosas locas, ¿no? Eh, ayer me hablaron de, del gobierno de Tierra del Fuego, eh, que querían eh, darme un reconocimiento por, por el reconocimiento que hice en la canción a los héroes de Malvinas, eso para mí es un montón. Después he hecho nota para ESPN Brasil, he hecho nota para la Televisión de Grecia, eh, no sé, como que es todo muy loco y... Y no termino bien de entender, ¿no? La, loco, la situación loco. que estoy viviendo. Qué un temor, qué Yo lloro cada que la canto, sí. me pongo me pongo como loco con ¿Y la y canción. ¿Y para la televisión de Grecia, cómo hiciste? ¿Cómo hablaste? No, lo traducían ellos, yo hablé en castellano, claro. sabes qué me gustaría? Eh, si Argentina logra el objetivo, decime. porque no voy a decir la palabra, por una cuestión de, de cábala, si Argentina lograra finalmente el objetivo que todos este, queremos. Que consiga. La tercera, como dice la canción. Exacto. Este, me gustaría que te suban al balcón. El, sí, porque van a llegar al país, van a ir a la Casa Rosa, van a salir por el balcón. Sí, hay que hacer una, un, ¿cómo se llama? Una, una esa plataforma donde juntás. Un change Un change. Un change, un change, un change actor. Vos tenés que estar en ese balcón y, y con la batuta dirigir al, claro. al pueblo, ¿me entendés? En, en la canción. Te lo merecé por el hit lo, que me lo único que quiero es que estén los jugadores ahí. Pero te gustaría, uno, la alegría escucha, total. mala idea, la armamos nosotros, la tiramos. Quiero bien. conocerlos, quisiera conocerlos si, si. si bueno, si pasa todo, quisiera conocerlos, y si no pasa también. les sea, un abrazo y agradecerles por lo que hacen por nosotros. Pero, pero lo importante es que estén ellos, yo no, claro. no tengo protagonismo en esto, los protagonistas son ellos. Bueno, vos sabés que han hecho ayer Sebastián, yo soy muy maradoneano, quiero contarte, este, absolutamente maradoneano. Y Sebastián, que conoce mis sentimientos, soy de Lágrimas Fácil, ayer me pasó un video en donde lo han puesto a Maradona. Lo viste ese también una cosa, ¿Lo iba sí, por lo la vi, calle a buscar a mi hija al jardín llorando, ¿viste? Y la gente habrá lo pensado vi. qué le pasó a este muchacho, pobre. Este, llegué lo vi, y lo nada, vi. estaba llorando como Maradona en ese video. Fantástico lo, lo que ha dicho. A mí también, Diego, me toca en las fibras más íntimas, ¿no? Y la verdad que fue fuerte ese video. Eh, un amigo hace un poco estábamos hablando y me dijo: ¿Te imaginas si tuviera el Diego? Le digo: No estaría la canción. Le digo, Así que. Claro, de verdad, una que cosa... bueno, eh, creo que, que nada, que me alegra mucho que en un punto también, este sentimiento que yo también tengo de maradoniano, eh, se está, esté mirá. pasando a otra generación. Video, ¿no? Mirá, mirá. no, está. Rico. Está terrible, rico. terrible. Es sí, terrible, es terrible. Mira, se, se me hace otra vez el nudo de la garganta. No, está mal, la gente dirá, este está, está loco, bueno, sí. qué sé yo, uno lo vive así. ¿Qué va a Maradona despierta cosas que, que no nos despierta ni a veces ni nuestra familia, ¿no? no es un sentimiento muy grande el que el, que el argentino promedio tiene por él, eh, y bueno, y en el fondo creo que todos lo queremos, hasta incluso los que eh, por ahí lo criticaron. No sé quién habrá sido el capo también que encontró esa imagen con Maradona, con, viendo no sé qué cosa habrá sí. sido, escuchando no sé qué audio, y le puso tu canción y quedó quedó fantástico. Fernando. A mí me gusta pensarlo sí. con su mamá y su papá, ¿no? Eso me consuela. claro Y claro. eso está en la canción también. Totalmente. Te piden, mira la filial Racing de Mendoza, te pide que le mandes un saludo, por favor, a la filial de Racing aquí en Mendoza. A la, filial de, a la filial de Racing ahí, en Mendoza, y ya voy a andar, ¿eh? Miren que ya voy a andar por allá y me voy a tener que recibir. Mínimo un asado bien regado, ¿no? Bien regadito con, con, con un tinto. Sí, sí, algo, algo. Vamos a acabar Mendoza imagínate bueno, que algo de eso tiene que haber. Pero sí, a la filial de Racing de Mendoza y a todas, que a veces me, me olviden saludar Son crack. Fernando, gracias por la buena onda, gracias por este tema que nos has regalado. Ojalá el domingo se nos dé esta gran alegría. Ojalá que... el domingo se extinga la canción de Fernando. Que claro, no, si que, que ya quede vieja, que ya quede vieja porque... Y ya que, la... que la haga otro, mira, que la sí, haga otro. Que ya, ya la <ríe> tercera ya sea una realidad. Te mandamos un abrazo, Fernando, muchas gracias.